¡Wow a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Le Pintora y aquí estamos en unas Poké Noticias en este caso de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Todavía no había hablado de estos juegos porque todo el mundo tiene ya la noticia de que este, estos juegos van a salir y todos tenemos nuestra reserva ya de estos juegos. Estos son disponibles a partir del 17 de noviembre del 2017. En el primer tráiler de todos nos indica que es una nueva poca aventura. Aunque vemos que el inicio es un poco diferente a Sol y Luna. Se nos muestran también nuevas localizaciones nunca antes vistas, como una zona llena de pikachu Y dice que descubramos los nuevos secretos que nos da a Lola. Vemos que tenemos un aspecto renovado para nuestros héroes. La verdad que me gustan mucho más estos que los anteriores. También nos presenta un Rockcraft especial como obsequio para los primeros compradores. Para Ultra Sol tendrá colmillo Ineo y para Ultra Luna colmillo Rayo. Este, y solamente este, va a evolucionar al Lican Rock Crepuscular, el cual ya se nos había revelado con anterioridad incluso en la serie de Pokémon Sol y Luna. Tiene la habilidad Garradura y los movimientos Roca Veloz y Contraataque, los cuales eran exclusivos de su forma diurna o nocturna, pero nunca para ambas. Y sin embargo, este las aprenderá a la dos. Las tres formas de Lican Rock estarán de suerte, ya que habrá un ataque Z exclusivo que funcionará en cualquiera de las tres formas, llamado Tempesta Rocosa que como pueden ver tiene unos gráficos muchísimo mejores que el movimiento Z de roca aplastamientos gigalítico. Otra de las novedades que nos ofrece Ultrasol y Ultraluna está relacionado con Necrosma, del cual sabríamos que se fusionaría de alguna manera con los legendarios y sabemos que ahora va a capturar a Sol Galeo y a Lunala, y de ahí es de donde salen realmente las nuevas formas que son Necrosma Melena Crepuscular y Necrosma Alas del Alba, los cuales ahora usarán un movimiento por el momento desconocido al estar en esta forma, como muestra el tráiler. también se nos muestra al Pikachu con la gorra forma Lola. Vemos también cómo podemos interactuar con los Pokémon que vamos encontrando. También se nos muestra a nuevos Ultraentes, el V-Bloques, que tiene toda la pinta de ser un Pokémon ultra defensivo. Y también el V-Explosivo, que en contraparte de con Bloques será un Pokémon ultra ofensivo. Pues nada, lo voy a ir dejando por aquí, yo no voy a decir mucho más sobre Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, simplemente darle esas pistillas que nos ha dado Game Freak, que creo que son las justas y las necesarias. Si te ha gustado, dale like, y si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Poké Noticias. ¡Adiós!